¿Cómo estáis chavales? Espero que todo el mundo esté súper bien en el día de hoy Hoy os traigo un súper nuevo video, Súper interesante que os va a flipar Acerca de la nueva temporada de los aliens de Fortnite Y es que aparte estaremos mostrando Todo lo que hemos descubierto Que no es poco Y todo lo nuevo que se ha encontrado Acerca de la nueva temporada Y os aseguro que vais a alucinar Todo va a estar en este vídeo Así que no te pierdas nada Y quédate hasta el final para saber todo lo nuevo. Pero antes de nada, familia, ya sabéis que con un poderoso like apoyáis muchísimo este video, así que chicos agradecería un pequeñito like de todo el mundo que vea el video. con eso apoyáis muchísimo al canal y si no estás suscrito, brother, suscríbete ahora mismo que es totalmente gratis no puedes perderte todos los nuevos vídeos que vamos a traer esta próxima semana porque las filtraciones ahora sí que sí son... <risa> la polla Código Mister de Neox en la tienda de Fortnite Y para aquellos que me preguntáis no, no, no estoy calvo, lo que pasa es que me gusta llevar gorra ¿Puedo, llevar, ¿Puedo llevarla? Así la llevaré a partir de ahora Pasa que hay veces que me la pongo así Hay veces que me la pongo normal Hay veces que me la pongo para adelante. En este vídeo me la pondré así Así que familia, espero que os guste muchísimo este vídeo Y vamos a empezar ya con el misterio Música Omni Empezamos Bien, en el anterior vídeo pudimos ya probar la nueva temporada Pudimos ver que todo lo que dijimos hace mucho tiempo, al final se cumplió. Fuimos los primeros en averiguar que los aliens y ovnis llegarían a Fortnite esta temporada. Quiero recordárselo por si no se acuerdan, aquí, en este canal hermanos, Mr. The Neox Sí, aquí filtramos por primera vez antes que nadie más que los extraterrestres llegarían a Fortnite. De hecho, antes que los propios filtradores incluso. Era una de las teorías principales para la siguiente temporada desde hace muchos meses. Y ¡BOOM! ¡Ja! Cumplimos con la misión. Así que el tráiler nos enseña muchos detalles de lo que sucedió en la isla con estos nuevos seres magníficos que han llegado por nuestros cielos. Y quiero deciros que por fin, amigos, la historia del juego vuelve a aparecer... Que es totalmente increíble. Y eso me encanta. Así que presten muchísima atención. Porque está... Bien interesante cabrón Hablaremos directamente de Jonesy del búnker ya que ahora Se trata del jefe que realmente Más cerca está de la Nave alienígena la Grandiosa nave monstruosa Que está justo encima de nuestra isla Sí, amigos Jonesy Siempre está más cerca que nadie De esa nave y Aparte Pronto tendremos un nuevo video hablando y analizando la gran nave extraterrestre gigante... ...porque os prometo que realmente es increíble lo que hemos encontrado en ese lugar... ...y pronto lo veréis. Así que Jonesy del búnker es el que más cerca está... ...y es quizás también al que más le interesa todo lo que está sucediendo en la isla. De hecho, en una cabaña, que me imagino que será la cabaña de Jonesy... ...tiene telescopios apuntando a la nave... ...y él mismo ya pudo hacer su pequeña investigación sobre lo que está sucediendo en la isla. Así que gracias a Jonesy, realmente sin ver el tráiler... ...podemos ver que fueron los aliens quienes destruyeron la aguja de Fortnite... ...porque él lo reflejó en su pizarra... ...porque él hizo la investigación y encontró él mismo las pistas. Pero nos habla sobre la nave extraterrestre... Y nos dice que probablemente es muy malo para nosotros que esta nave tenga tanto poder de destrucción. Y que haya sido capaz de destruir la aguja de Fortnite tan rápido y con tanta facilidad. Es realmente una mala noticia para todos nosotros. Parece que ahora la nave está reposando y recargando de nuevo el gran rayo central. Porque parece ser, necesita recargarlo, pero... Cuando esté realmente todo ya cargado con la máxima energía, podría ser devastador para la isla. Así que todo esto nos ha revelado que dentro de la orden de Fortnite ahora tenemos un jefe en nuestra propia isla. Y es que al parecer el Dr. Sloan por ahora se ha convertido en el protector de la orden de Fortnite, sabemos... Que en los subterráneos, en los búnkers de la Orden de Fortnite, ahora hay un nuevo jefe. Pero no se trata de un jefe de la isla normal como Jonesy del búnker, sino que ahora, y solo por ahora, es el jefe de este lugar. El auténtico jefe quien manda. Es uno de los enviados por la Orden de Fortnite a la isla para controlarla y tener una mejor visión y una mano derecha en la isla directamente. Pero, ¿por qué solo por el momento? Fijémonos en esto que vemos. Aquí podemos ver directamente una imagen. Una imagen en uno de los lugares de la Orden de Fortnite. En uno de sus bunkers. Donde claramente se ve al Dr. Sloan firmando por la Orden de Fortnite. Es la presentación oficial que hicieron cuando el Dr. Sloan se quiso unir a la Orden de Fortnite. Así que no se trata de una persona cualquiera, lógicamente. Pero... Fijémonos en la persona que hay al lado del Doctor. La que le da la mano al Doctor. Es el gran jefe supremo. Es el jefe que contrata a los pequeños jefes para controlar la Orden. Pero el gran jefe, el boss. Es el hombre que vemos a la derecha, que le da la mano al Dr. Sloan. Por lo tanto, por ahora, en la isla, sí puede ser que el jefe de la orden sea el doctor, Pero solo por ahora. Seguramente será el creador real de la orden, quien hemos visto en esa foto. Hemos podido ver al doctor en el juego, y de hecho podemos verlo ya, cada vez que juguemos. Pero a esta persona jamás la hemos visto dentro del juego, ni a nadie que se le parezca tan siquiera. Es claramente el gran jefe misterioso de toda la historia que hay detrás de la Orden de Fortnite, amigos. Estos han sido los que han logrado extraer la información de las naves alienígenas. Y los que se han encargado de utilizar esta nueva tecnología para crear las nuevas armas que veremos en el juego y que ya podemos probar. Todas las armas futuristas que ahora están han sido creadas por la Orden. Después de experimentar con ellas y poder crear, finalmente, con la nueva tecnología, armas letales. Pero hay algo que no sabemos de esta nueva raza alienígena. Además, el doctor nos lo reveló en el tráiler oficial de esta temporada. Miren lo que dijo. Estamos al borde de una guerra. Con un enemigo que no comprendemos. Nuestras posibilidades de ganar son ínfimas. ...con un enemigo que no comprendemos. Pero la Orden está estudiando los aliens, ¿no? ¿Cómo es posible que nos digan que apenas se sabe nada de estos nuevos seres... ...si están estudiando con ellos? Creo que la Orden nos está mintiendo, no nos está diciendo la verdad... ...y nos están ocultando cualquier cosa. Lo que yo creo, realmente, familia, es que la Orden sabía desde hace mucho tiempo... ...que los aliens o extraterrestres... Llegarían a la isla desde hace mucho tiempo. Y creo que la orden de Fortnite ha dejado, ha permitido... Que los aliens vengan de nuevo para poder recuperar la tecnología avanzada. Por ahora, la orden de Fortnite tan solo ha conseguido... La tecnología que tiene extraterrestre de las naves mini que hay por el mapa. Pero ya sabemos, amigos, que la hipertecnología... Está en la gran nave nodriza. La gran nave extraterrestre situada justo encima de nosotros. Ya lo demostró rompiendo la aguja de un solo toque. Amigos, ¿y qué tal si os digo? Bueno, os lo estoy diciendo que nadie más os lo diga. Porque yo soy el primero en decíroslo. Pronto, en esta temporada, podremos, de alguna manera, subir a la nave extraterrestre y entrar en ella. ¿Qué creéis? Esta filtración ha sido encontrada en los archivos del juego y pronto podremos subir hasta la nave y así será como la Orden, disfrazada de intruso, podrá extraer información de la nueva tecnología y crear nuevas armas para la Orden. ¡Oh, ¡Qué locura de temporada, familia! Me encanta que esté tan poderosa la historia del juego y que tenga tanto que mostrarnos. Porque hacía tiempo que realmente Fortnite, cabrón, no nos traía nada importante y estábamos casi muertos. La verdad es que se agradece muchísimo y por eso debéis dejar vuestro poderoso like en este vídeo. Suscribiros si no estáis suscritos porque esto se va a poner de puta madre, hermano. Vamos a por todas y vamos a liar la parda. Chicos, nos vemos en el siguiente vídeo. Espero que os haya encantado muchísimo. Sayonara, baby.